de esta salida de pesca, voy a organizar excursiones acá a esquina y bueno, y nos veremos mañana en el río si Dios quiere ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, miren, salimos con una oferta en este caso increíble el que se lo pierde es porque no estaba mirando el programa todos los que están mirando esto se tienen que enganchar sí o sí miren, ¿cuál paquete quieren que tome de todas estas medidas de anzuelos mustard que acabamos de recibir, 92611, ¿no? 10908070605040, todas las medidas, escuchen el precio, 450 pesos el paquete, ¿eh? ok 450 pesos, no se lo pierdan, les aclaro, lo pagan con patacones, con mercado pago, transferencia bancaria. Con el DNI, con lo que ustedes quieran, lo pagan, ¿ok? Haciendo como hijo por ser, los ocho años pasan rápido, así que de cualquier manera lo vamos a cobrar. Así que no se lo pierdan. Único en donde Mariano pesca, acá en el mostrador. ¿eh? Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. comunicate al teléfono 2215-921746.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 Acá estamos con Aníbal, también con su equipo preparadito. Bueno, bien. Aníbal va a hacer una, un reel tipo huevito, una caña también tipo embarque, plomada de 20, pasante. Yo en mi caso voy a el equipo similar, pero solamente que voy a usar un reel frontal, que hoy lo vamos a probar hoy. Acá, un shimanito, vamos a ver cómo funciona. ¡Vamos! Un día de enero Juan Londrina, al ser mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver. A ti. Yo cuando estaba muy cerca, te dije a Sevilla. Me voy a acompañarlo, hermano, cuando vienes a eso. de quitar cachito que lo de este lado, si querés. Como no. quieras, del lado que te gusta. ¿Dónde no, no, donde él se va, yo no lo va? No, se junta, Dice que naciste en mayo, tal vez, tal vez lo hiciste Oye, en febrero, no, no importa cuando naciste. la que no, no, es que te quiero, no, mayo. Tal vez, que te quiero, esa la que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 Chiba de cielo limpio y arenal de patio antiguo y colonial de gente linda y servicial esquina Se bueno, acá estamos con otro bueno, acá estamos con Emanuel está preparando acá, mira la ollita, vamos a hacer una, un pescadito frito Así es. bueno, ya tenemos el friguito prendido y acá estamos, bueno, con la muchachada estamos haciendo acá una picadita todo tranquilo, Hernán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 Los carnavales y el pacu, todo es esquina Los pescadores y Santa Rita Pero Que, que, es que descansieron no, bueno. y, y el pacu, todo es esquina Los y el todo palometón palometa bueno, otra palometa están atacando todas nuestras carnaditas están dando un saque soñador bueno gente, estamos finalizando la primer jornada de pesca acá en esquina, corrientes eh, bueno, Juan Alberto, eh, junto a Hernán Fiorentini, bueno, que va, va a estar trabajando haciendo excursiones de pesca acá este, a esquina. Bueno, una jornada que bueno pudimos concretar algunas capturas de dorado, otros piques eh, que hemos fracasado, los hemos errado porque por ahí no estaba tomando no bien. Estaba tomando bien, sí. No estaba sí. comiendo bien. Palometa hemos comer unas cuantas, bueno, cuantas. que también hemos degustado algunas en sí, la pretanga, sí, sí, que sí. son Puso muy ricas realmente. Sí, sí,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 De este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cornadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. GR Harinados Premium.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 Viene, viene. Pasa, pasa. ¿Qué? ¿Qué jeta, eh? Mirá. ¿Eh? Es un... Por este lado, por este lado mostralo, Pero. Viene Edu, eh. Muestre, muestre. Pero, que pescadito. Vamos. Y Miguel, ahora te saco la fotito. Espera que. Viene Miguel. No. Aguantalo, aguantalo, aguantalo. <ríe> Muestre, muestra Muestre Marcelo Muestre de ahí abajo, de ahí abajo Ahí está, ¿a dónde está? ¿A dónde está? A ver, uy nos damos abajo Uy nos damos, uy que pescado Hay que copiarlo eso Bueno, primero abajo Uy Mira, Qué bueno che Vamos que salimos de pobre, vamos. Bien, Miguel. Bien, Miguel. Mira qué troncazo, Dios. Mira. ¡Mirá qué doblete. Mira qué doblete, Dios. vení! ¡Ven, ahí. Ahí. Ah. Ah. El otro... ¿Se fue el otro? Bueno, no importa, el más grande se quedó. Eso está. Levante, levante, levante. Pues el primero, acá. Muy bueno. Segundo. ¡Qué grande, big!